Yo básicamente me he centrado en, en bueno pues explicar un caso práctico como es el de el de Verti utilizando técnicas de, de growth hacking. ¿no? Eh, y lo primero que me gustaría es hablar un poco de Verti unos minutos porque... Me sirve para conceptualizar luego por qué utilizamos y cómo utilizamos técnicas de grow hacking y porque, bueno, si he aprendido una cosa de growth hacking es que siempre es un buen momento eh, para vender tu compañía, ¿no? Y tienes que, que aprovechar cualquier momento y este puede ser uno bueno, con lo cual si alguno que nos está escuchando quiere, quiere contratar un seguro de verte y darnos su confianza, pues estaríamos encantados, ¿no? Verti eh, es la aseguradora digital del grupo MAFRE Y eso significa diferenciación Eso significa ser diferente Porque por convencimiento obviamente nosotros somos muy digitales Pero es que es por obligación Verti tiene que sus clientes, su propuesta de valor Sus eh, procesos, su modelo de negocio tiene que ser digital para ser complementario con Mafre. Mafre es una compañía más tradicional eh, que se está transformando y se está transformando bien, pero necesita un ariete que le ayude a esa transformación. Y Verti pues es el ariete perfecto, porque tiene una cultura constante de experimentación que le permite probar las cosas que funcionan quedárselas en Verti y escalarlas a MAFRE y las que no funcionan obviamente pues que ninguno de los dos lo tengan porque tiene una masa de clientes de más de 300.000 y más de 90 millones de euros que es ya importante pero que no es el mastodonte que es MAFRE con lo cual arriesgar empresarialmente en Verti tiene más sentido que arriesgar en MAFRE y porque realmente pues Verti eh, está dotado de unos profesionales que son muy digitales y que esa cultura de experimentación y de riesgo y de adaptación a las necesidades del cliente, pues lo tienen muy interiorizado. Esto no quiero decir que Berti no tenga un reto fundamental de negocio, ¿no? Eh, de crecimiento rentable y, y cada vez ser más, más potente y más predominante en el, en el sector, ¿no? Y dentro de eso me gustaría destacar las capacidades de, del dato que tiene, que tiene Verti. ¿no? Capacidades que nos permiten pues, una experiencia personalizada a los clientes. ¿no? Tenemos una cultura orientada al dato muy fuerte, eh, contamos con experiencia y capacidades eh, internas avanzadas en el tratamiento de datos y en la experiencia de cliente. Tenemos un data lake que yo creo que es la clave que te permite tener una visión 360 del, del cliente e integrar todos los datos online y offline. Realmente en el mundo del seguro, pues eh, los clientes que conseguimos que la contratación sea 100% digital, pues mmm, son, nosotros conseguimos bastantes, pero no son el 100% lógicamente y siempre hay que apoyar con procesos de ropo para dar eh, confianza a esos clientes que no quieren hacerlo todo online con lo cual el dato offline tiene que entregarse totalmente con el dato online y tener una visión 360 del cliente a través de este data ley pues eh, trabajamos con, con modelización predictiva con advanced analytics ahí pues pues también tenemos mucho expertise dentro de la casa y la cultura de, de, de innovación y testing que, que os comentaba antes no a nosotros del tema del dato, pues nos gusta hablar de él en, en tres ejes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué nos dicen? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo activamos? ¿Dónde están? Pues, oye, tenemos nuestros datos operacionales, nuestras bases de datos transaccionales que están en Oracle y, y en Interaction Studio, tenemos nuestro, nuestro Google Tag Manager y trabajamos con las, con las dos cloud más más importantes del mercado. ¿no? En la parte de qué nos dicen los datos, pues utilizamos Google Analytics 4 y, y Campaign Manager. Y en los entornos de reporting y visualización, pues, Data Studio, Locker y Copnos. ¿Qué hacemos con esos datos? Pues estamos trabajando con un CDP, eh, que es una integración de Interaction Studio con Marketing Cloud y que nos permite una mayor segmentación de los clientes y activación y personalización de experiencias. ¿no? Y en la parte de Advanced Analytics, pues tenemos la plataforma que llamamos Atenea, integrados con Amazon Web Service, que, que nos permite un time to market y una integración pues, muy rápida. ¿no? ¿Y cómo lo activamos? Pues tenemos Optimus 360, Interaction Studio, y luego en toda la parte de marketing, pues tenemos toda la, la suite de Google. ¿no? Eh, ¿Esto qué nos permite? Pues en sen trabajar con algoritmos de... Que predicen tanto la rentabilidad como la propensión de compra Y eso pues nos permite incrementar la conversión en lo que es búsquedas genéricas en un 20% Lo cual pues genera muchas eficacias y eficiencias ¿no? En la parte de, de datos pues lo que hablaba de, de esa plataforma, eh, de ese data lake 360 Y sobre todo pues una cosa importante es que estamos siendo capaces de integrar esos ecosistemas aislados como son Google y, y Facebook y más con el mundo de, del cookie list, ¿no? que, que, se va, que se va a incrementar cada vez más. ¿no? Entonces, con el Facebook, Conversion API, pues somos capaces de no perder tanta información y, y poder seguir eh, eh, optimizando nuestras campañas en esta red social. ¿no? Y con eso estamos trabajando muchísimo en Agile porque, oye, pues el maldito algoritmo de posicionamiento de Google cada vez está más centrado en UX y necesitamos ir a Agile y a mejorar la experiencia de cliente continuamente, ¿no? En la parte de cotizadores-contratadores, pues, también tenemos un equipo Agile que lo que está velando es por la sencillez y la rapidez de todos los procesos. Para nosotros, al final, digitalización es sencillez y rapidez al usuario. Cotizadores por pasos en formato responsive o first. Tenemos una capacidad de un fast quote que con tres preguntas pues, somos capaces de dar un precio final sin recálculo. El proceso de ropo muy bien montado que ya, que ya os comentaba antes y bueno para los clientes que ya son de Vertis pues con un solo clip pues, pues son capaces de comprar otros seguros con lo cual obviamente pues hacemos cierto push para que eso se produzca. Y luego en el, en el autoservicio un poco la filosofía es la misma, o sea, rapidez y sencillez. Y hay una oficina de internet en la que nuestro cliente puede logarse y realizar diferentes interacciones con nosotros, pero velamos más porque los procesos sean one click. ¿no? O sea, logados muy rápidos del usuario, de nuestro cliente, para resolver una interacción sencilla digital, no ofreciéndole soluciones de... De login biométricas, con escucha activa del NPS pues, por todos los sitios, relacional, transaccional. Yo me canso de ver NPS ¿no? y nos parece pues, absolutamente fundamental para poder mejorar eh, nuestra relación con el cliente. ¿no? El canal WhatsApp como medio absoluto de ayuda al cliente que nos está trayendo muy buenas noticias y luego al final pues no volvernos locos, ¿no? Porque el autoservicio ahora mismo un 80% de las iteraciones del cliente con nosotros es por autoservicio, pero hoy hay un 20% que es telefónica y que no pensamos que vaya a bajar porque ya son interacciones delicadas donde el cliente pues tiene que tener un, un trato con la aseguradora, pues, pues pues pues pues mucho más mucho más humano, ¿no? Y el, y el gestor telefónico pues pues se lo da y bueno, y muy bien, pues, pues oye, Bertie tiene todo eso. Y teniendo todo eso, trabaja en Ayal, tiene data, tiene capacidades. ¿Por qué Bertie se lanza a trabajar con técnicas de growth hacking? Pues por un montón de cosas. Al final, un montón de cosas. Primero porque el sector asegurador está espabilando. O sea, ya todo el mundo se está transformando todo el mundo está muy digitalizado y nosotros tenemos que seguir por delante por, por los intereses de Bertie, pero también por los intereses de nuestro dueño, que es MAFRE, porque tenemos que seguir siendo ese ariete que vaya por delante de todo el mundo. ¿no? Otro motivo muy importante es que la metodología de grow Hacking pues, casaba y casa con nuestra filosofía de constante experimentación, con lo cual ir a esto a nosotros no nos suponía ningún... Ningún problema, ¿no? En principio no nos sorprendería ningún problema, ¿no? Luego hablaré un poco más. Eh, fundamental para mí es que detrás hay un método científico y posiblemente sea por, por deformación de formación, que yo soy matemático, pero aquí no hay opiniones. Aquí no hay opiniones. Aquí hay ciencia, ¿no? Y, hombre, es que llega ya un momento en que uno está un poco harto, ¿no?, de de que si el diseño es bonito, de que si está UI, de que si yo con mi experiencia en UX bla, bla, bla. Y al final, oye, pues esto no puede ir de opiniones y de experiencias pasadas, sino tiene que ir de, de ciencia, ¿no? Eh, ya sé que detrás, detrás de, de todo eso pues tiene que haber experiencia, tiene que haber diseño, tiene... sí, sí, pero al final eh, el método científico pues pues caiga quien caiga es quien tiene que marcar los siguientes pasos. ¿no? Para mí, que insisto, no me considero para nada experto en el growth hacking, lo que me encanta es que no sabría todavía definirlo muy bien, pero lo que sí sé es que abre un abanico de posibilidades espectacular de cómo optimizar un producto digital. ¿no? Y vamos desde la UI... Más sencillita hasta un cambio disruptivo en el, en el producto. ¿no? Y para mí, todo eso lo engloban técnicas de growth hacking, porque lo importante que hay detrás es una metodología, una experimentación y una escalabilidad y un aprendizaje rápido. ¿no? También porque, porque, oye, nos permite conocer otras prácticas y mejoras de otros sectores, que muchas veces los sectores estamos muy verticalizados, ¿no? Entonces, trabajar en técnicas de growth hacking con un, con un especialista que sabe de, otro, de otros sectores, además del seguro, pues, pues tiene muchísimo sentido, ¿no? Bueno, en las capacidades de medición que ya habíamos hablado antes, o sea, ya las teníamos en Verti, con lo cual una metodología de growth hacking pues tenía mucho sentido. ¿no? Y para mí he dejado al final los dos puntos que, que fueron más importantes, que fueron el decisor por el que, por el que lo hicimos, ¿no? que es, oye, agitar el status quo. No digo que esto sea una, una afirmación... Eh, en todos los momentos y para todas las situaciones. Yo digo lo que, lo que ocurría en Berti, ¿no? Yo lo que veía es que los equipos de diseño pues estaban enamorados de su producto, ¿ya? Y que tenían poco espíritu de crítico. Poco espíritu crítico de ese producto en el que trabajaban. Y que necesitábamos una mirada fresca, que pensara fuera de la caja y que nos dieran otras cosas. Y que sacásemos a esos equipos enamorados de su entorno de, de confianza, ¿no? Puede ser que esto cree polémica, pero, pero es la situación que teníamos en Bertí en ese, en ese momento ¿Y cómo? cómo? ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, primero elegir el proveedor, eh, aquí pues era bastante fácil, ¿no? Porque yo me empecé a documentar y bueno, pues me decían, no, hay uno muy bueno que es Luis Díaz del dedo, del dedo, no, hay otro que es Juan Mavaro, no, hay otro que es Corti y tal, no sé, y decía, bueno, y estos tres, ¿dónde están tal? No, no, en el mismo sitio, en Product Hacker, bueno, pues ya está, pues pues elegido el proveedor, ¿vale? Dimos nuestros primeros pasos eh, con un piloto de, de, seis mes, de seis meses, en la que los centramos mucho en mejoras en la UI, para demostrar que realmente tenía esto sentido. Trabajamos colaborativamente con reuniones periódicas, pero le dimos libertad como para no verse afectados por los ritmos o flujos burocráticos internos que podríamos tener en Verti y, sobre todo, que, que se pueden tener en MAFRE. Trabajaron sobre un porcentaje aleatorio y aislado de nuestro tráfico para, para poder realmente medir bien todo coordinamos los experimentos para que no hubiese un solape entre entre los equipos allá el internos haciendo experimentos y los equipos de Product hackers que esto pues pues es algo que, que es fácil de decir pero luego hay que hay que conseguirlo ¿no? y bueno pues tras los resultados del piloto pues a día de hoy ya pues produ hackers está totalmente integrado y está totalmente con nosotros y para mí las técnicas de growth hacking que hace Product Hacker pues son, son una de, de las piezas que nos tienen que llevar a un, a un mayor éxito y a un mayor crecimiento. ¿Los resultados del piloto? Pues al final, pues como eran seis meses, os comentaba antes, pues, pues nos centramos en en quick wins, ¿no? eh, la mayoría vinculados a la parte de adquisición y captación, que en ese momento nos apretaba un poco más el zapato, y con técnicas de, de UI. ¿no? Nos incrementó casi 2.500 pólizas, si los traponamos a un año, todas estas técnicas de growth hacking, nos incrementó casi 700.000 euros la misión en prima, que imaginaros, pues hombre, un piloto de seis meses que te incrementa 700.000 euros la prima, es decir, pues tu, tus ingresos, pues realmente se puede calificar como un piloto tremendamente positivo no Se hicieron ocho experimentos, cinco positivos y tres negativos Y los tres negativos, oye, vos se de detectaron eh, rápido Y oye, pues aunque salieron mal, pues aprendimos rápido y barato no De que no teníamos que seguir por esa, por esa línea Os pongo algunos ejemplos muy rápido, bueno, pues eh, se trabajó en la landing de seguro de coches, mejorando un 6% la conversión, de, de, de la conversión a cotización, se trabajó la landing de multiproducto, ahora sí, subiendo un 12% la conversión a cotización, o sea, subiéndolo más en la segunda iteración, se separó el paso de contactación en dos pasos con dos experiencias diferentes subiendo un 8% la conversión a cotización, eh, simplificamos el proceso de tarificación en aras de buscar más leads telefónicos y fuimos capaces de incrementar un 78% esos leads telefónicos, otra cosa es que luego esos leads pues, eh, nos costó contactar y fueron menos cualificados y al final pues, lo tuvimos que parar pero bueno, es, es un experimento que nos, nos abre vías para, para, para explorar otra serie de cosas. ¿no? Seguro que nos lleva a algún sitio este, este experimento. ¿no? Y luego, pues re, redujimos toda la fricción de, del paso de, del pago con tarjeta. ¿no? Que ahí, pues, esos clientes que, que, que son capaces de, de hacer la contratación 100% digital, pues ahí mejoramos la conversión un 15%. Simplemente por mejorar alguna fricción que había en el, en el paso de pago con tarjeta ¿no? Entonces, bueno, son unos ejemplos para que veáis eh, realmente pues, pues que las cosas pues, pues se hicieron con sentido, se midieron bien Y aportaron pues, el valor que hemos visto ¿no? Yo, para mí, los próximos pasos pues, serían consolidar ese modelo de, de trabajo Y la coordinación con los con los equipos internos, porque claro, esto ya pues no se va, no va a tratar ya de ser eh, única y exclusivamente un piloto para agitar la compañía, ¿no? sino que ya, ya produzca que forma parte de, de, de, de nuestro trabajo, y esas técnicas de hacking, con lo cual, pues ahora hay, hay que coordinar bien con los equipos internos, ¿no? Para mí hay que trabajar en la parte de activación y retención porque en el piloto hemos trabajado mucho aguas arriba, hay que, hay que trabajar más aguas abajo y ya el UI pues, pues que está fenomenal pues, pues se tiene que seguir trabajando pero tenemos que empezar a, a experimentar con ideas más radicales ¿no? y, y estructurales que, que ayuden a la, a la mejora del el producto digital, ¿no? Esto, pues, comiendo el otro día con Luis, pues, pues la hablábamos, ¿no? Que, que oye, que, que podemos empezar a probar cosas muy, muy radicales y, y, y oye, al final, pues, pues muy chulas y, y que veamos cómo, cómo nos mejora ese producto digital.